La vaca Lola, la vaca Lola, tenía cabeza y tenía cola y le hacía mu y ya no lo va a hacer mu porque ahora va para el a pasar ten, vamos va vaca Lola.